Muchas gracias, presidente. Bueno, nosotros anunciamos que vamos a votar favorablemente a esta moción. Evidentemente, nos hubiese gustado que se hubiese aceptado nuestra enmienda, que iba a proponer soluciones de diálogo, de consenso, de poner el referéndum pactado otra vez sobre la mesa, porque empezamos una nueva etapa. Queremos que se, eh, que se derogue el 155, que haya una etapa de, de gobierno, que se gobierne para la gente, que empecemos a tomar las medidas sociales que uh, necesita a la gente urgentemente y que hagamos frente a esa desigualdad social de, de la que tan poco hablamos y que tanto afecta a Cataluña y al resto de España, siendo España en estos momentos campeona en desigualdad social a nivel europeo solo superada por Bulgaria y por Rumanía, tal y como decía un informe de Intermonoxfam. Yo creo que estas cosas son las que también nos tendrían que preocupar a todos y todas y por tanto necesitamos el máximo de normalidad posible en Cataluña, un gobierno que gobierne para la gente. Y en ese sentido la intervención de la Generalitat por parte del Gobierno, pasando por esta Cámara, ha tenido consecuencias mucho más allá de la disolución del Parlamento y la destitución del Ejecutivo de Carles Puigdemont. Ciertamente estamos de acuerdo en eso. Es verdad que el Partido Popular ha aprovechado de 155 para imponer esas políticas que no es capaz de ganar en las urnas en Cataluña. Porque el 155 es verdad que ha supuesto la supresión de organismos en Cataluña y ha supuesto el cese de 250 cargos de la Generalitat, mientras se nombraban, por otro lado, seis cargos de gobierno, algunos en interior, otros en enseñamiento. Y en enseñamiento, fíjate tú, un cargo de gobierno, un tal Miquel Mateo, que se ha convertido en director general de centros privados y concertados, el cual fue, a su vez... En su día había sido secretario general de la Fundación Escuela Cristiana de Cataluña. Esa es la política del Partido Popular que quiere imponer en Cataluña. El 155 ha supuesto el bloqueo de partidas presupuestarias, es verdad. El 155 ha supuesto el control de pagos en el sentido de que todos los pagos que se hacen desde el Gobierno de la Generalitat ahora tienen que pasar por eh, previa autorización de Hacienda, y eso significa más lentitud y significa más burocratización. Por tanto, normalidad ninguna. Normalidad, el 155 demuestra que ninguna. Tenemos más lentitud, tenemos otros cargos de gobierno que parecen imponer sus propias políticas, normalidad ninguna. Pero también nos damos cuenta que hay algo en el que sí se entienden el gobierno, del PDCAT y el Partido Popular y es en la adjudicación de contratos y en eso también me gustaría que repararan los compañeros de escarra Republicana porque cuidado con sus compañeros de viaje como el PDCAT porque en eso sí se entienden con el Partido Popular porque han seguido en este periodo de aplicación del 155 han seguido eh, adjudicando contratos millonarios a empresas amigas que bien conocemos todos, empresas como Comsa, principal constructora catalana, como Copisa, una de las empresas que aparece en los papeles de Bárcenas, también ha habido contratos para Repsol, para BP Oil España y Petrocat, para Gas Natural Femnosa y, finalmente, contratos para el Grupo SERS, presidido por el exdirigente convergente y exalcalde de, Gru de Calella, el señor Ramón Bagó, por la externalización de la gestión de servicios penitenciarios adjudicación en este corto periodo de tiempo de contratos millonarios con el beneplácito del Partido Popular y de Convergencia. Con lo cual, yo eh, me pensaría muy bien con quién establecemos un nuevo Gobierno y qué es lo que vamos a hacer con este nuevo Gobierno y en qué sí se entiende el Partido Popular, a pesar de que aquí parezca que siempre están en guerra. PP y el PDCAT, desgraciadamente, se entienden rápidamente cuando se trata de financiar su partido de forma ilegal y cuando se trata de adjudicar contratos a sus empresas amigas a cambio de comisiones. La Gürtel en Cataluña se llama Cas Palau. Me ha sorprendido ver esta, mañana, ver esta mañana a la vicepresidenta Soraya Saez de Santa, Santa María sacando pecho cuando nuestro senador eh, Guardingo le eh, hacía una, una pregunta sobre la aplicación, la nefasta aplicación del artículo 155 y la nefasta gestión del Partido Popular respecto a Cataluña. Sorprendida porque parece que no se han enterado de que el Partido Popular ha sacado sus peores resultados en Cataluña y porque de nuevo nos situaba a nosotros otra vez en tierra de nadie. Y desde En Común Podemos. Voy decir... terminando, señoría. Voy terminando, señoría, que tengan cuidado con esos que están en tierra de nadie y que, según el CIS, volverían a ganar las elecciones generales en Cataluña, que tengan cuidado con aquellos a quien hablan con tanta arrogancia, porque parece que no se desploman tanto como a ustedes les gustaría en las encuestas. Que tengan cuidado, porque a lo mejor han ignorado excesivamente a una termine, España que señoría, está cansada termine. del bipartidismo. Y, por tanto, si estar en tierra de nadie significa diálogo, consenso y hacer política, bienvenida sea la tierra de nadie.